Con el segundo tema y es que ya la Cámara de eh, los senadores aprobaron eh, en lectura los 25 días de estado de emergencia eh, como explicaba ayer el presidente solicitó 25 días pero no está ni en el presidente el lío no, no está ni en el presidente que solicita ni en los senadores que acaban de aprobar el lío va a estar con los diputados entonces mi pregunta es los diputados aprobarán, aprobarán la Cámara de Diputados los 25 días. ¿Qué tú dices de eso, Neto Flo? No creo, no, que lo que lo aprueben. No, ya, yo creo que, cre, yo, ya, yo, yo creo que no van a aprobarlo porque ya he escuchado varias sí. personas. Pasó eso con Franklin una vez, hubo un inconveniente. No, que, y de nuevo Franklin también habló. De nuevo habló también, sí. vamos a ver. ¿eh? Y, está de acuerdo con los 25 días. Eh, no, no está de acuerdo. Bueno, yo creo que ahora en la Cámara de Diputados es que se va a saber cuántos días va a ser, porque una cosa es que el Presidente y que el Senado hayan aprobado, y el Presidente ya ha solicitado 25 días, ya viene esta etapa, que es la etapa de, lo, de los diputados. Los diputados tienen que aprobar eso, pero ¿qué pasa? La mayoría de veces que ha pasado, que se han enviado, se ha reducido. O sea, en vez de ser 25, siempre ponen 17 o 14, o 16, etcétera. Entonces, muchas personas entienden que va a ser difícil para los diputados aprobarlo. ¿Por qué? Primero, porque estamos en política. Y como estamos en política, eso trae un poco de inconveniente porque se puede utilizar de diferentes formas. ¿no? Claro. Te voy a explicar cómo. Si los diputados aprueban los 25 días, eh, es posible que la gente vaya a criticar eso. La gente va a decir, pero ¿ustedes creen que uno cree que aguanta 25 días más y eso? O Habrá gente que va a criticar eso, ¿verdad? Ese, ese va a ser una parte de la gente. Ahora, si los diputados de la oposición evitan que se a, eh, aprueben los 25 días, el gobierno va a utilizar, la gente del gobierno va a utilizar eso. No. contra lo, contra la oposición, la oposición en decir que se, ellos intervinieron y que, que pusieron traba para que no se aprobara eh, los 25 días. ¿Ya usted está entendiendo lo difícil que está es, en sí, la, eh. la situación? Así mismo es. Son 25, son do, hay dos opciones. Primera opción, que los diputados aprueben los 25 días o 17 o 15, punto. Pero si lo aprueban, hay un grupo de personas que no van a estar de acuerdo y va a decir, pero Dios mío, y quiero es que estamos vamos a seguir con 25 días. La pregunta mía es: mm -hmm. Pero, va? ok, va a finalizar ahí. Entonces, lo de, la otra es lo que apliqué ahorita. Si, dicen, si los diputados dicen que no, que no se aprueben los 25 días, le van a entrar piñas pues porque van a decir que si ustedes no quieren la protección del país. Dime esto. Si aprueban los. 25 días que el mandatario y el Senado solicitaron, o sea, que solicite el mandatario y aprobó el Senado, ¿van a cerrar todo o va a seguir como esto va? Porque va aumentando la, uh -huh. los infectados y si aprueban 25 días más, pienso yo que tiene que volver a como estaban antes. Ok. Eh, porque no. si ha sumado demasiado es porque abrieron todo. No. Yo lo que creo que tiene que haber una reducción muy mínima para poder aprobarlo, ¿verdad? Para suplicar, explicar. O sea, que se para que no se apruebe, para que se niegue los 25, debe haber una, una reducción muy, muy mínima, ¿verdad? Porque si no lo aprueban, va a ser difícil controlar a la población. Va a ser difícil. Porque la gente de menos de día no se controla. De noche se controlan, pero de día tú sabes lo que está pasando. Sí, sí. Pero al menos de noche se controlan, que es donde la gente más sale, bebe y todo eso. Ahora, yo lo que creo es que deberían aprobarlo, porque en cierto modo tiene que seguir ese control. ¿Tú entiendes esto? En la noche, la bebedera, la vaina, la comida en la calle, eso no se controla. Entonces eso va a perjudicar muchísimo y hará que el virus vuelva de nuevo. Pero yo. aquí hay muchos negocios que no están cumpliendo con, con la... ¿De noche? De noche, no de día. No están cumpliendo con... No, no, muchísimo. Ahora, yo lo que creo es que si van a aprobar 25 días más, tienen que buscarle una forma, tú sabes, que sea más suave. Entre los empresarios, entre, tú sabes, el comercio. Es que no, no debieron... Yo pienso que no debieron... A, a abrir nunca eso, si, si todavía no estábamos preparados para eso, porque mira lo que pasa ahora. Tenemos que volver para atrás. Eso es lo que se debe de evitar. Yo pienso que el mandatario ahí eh, debió pensar para no volver hacia atrás, porque poniendo 25 días, 10, 15, usted está retornando a lo que nosotros estábamos viviendo. Pero si tú le das 25 ¿Y días y tú lo controlas, o sea, tú va, vamos a poner un ejemplo que tú le das 25 días al mandatario, ¿verdad? No, que no le van a dar 25 siempre le dan menos ya esos 25 días tienen que estar controlados con tú sabes con, con forma de, de patrullaje los negocios los, porque hay mucha gente que dice y los empleos que no están generando lo mismo todo eso que buscar una solución porque no es que 25 mil días día la maíz a probarlo y ya es que todo eso tenga que dar una solución pero él, él puso que a, a esos negocios que pagan impuestos se le está depositando un dinero, que no sea todo, o la mitad de los sueldos. Esto, para que esto se, se pueda arreglar, tienen que poner mano duras. Si sigue igual, van 25 más, 25 más, 25 más. 10 más, 10 más y 10 más. Porque usted pone, está bien. Ustedes le, le aprueban 15. Pero los 15 días va a estar igual todo. ¿Cómo está ahora? No vale de nada lo que hice 10 entonces. Es verdad. No vale de nada. Ustedes, si le aprueban 10, 10, pero tiene que aumentar la protección, cerrar todo de nuevo hasta que la gente se controle y se controle eh, el, los infectados. Claro. Es verdad. Bueno. Ahora, ¿usted cree que es posible que la policía tenga que estar cayéndole atrás a la gente para trancarlo en su casa? Bueno. bueno. Y entonces, ¿Algo